No solamente era un viejo dirigente de izquierda y también comunitario, sino que además era abogado y era periodista, miembro del CDP, eh, del Colegio Dominicano de Periodistas, y un, bueno, también director de un periódico, periódico Comandante Pueblo, así se llamaba el periódico, y escritor, había escrito ya tres libros, el último fue dedicado a su gran amigo, Carti. ¿Cómo se llamaba Carti, Jochi? Bueno, se nos olvidó el nombre de Carti, pero bueno. Franklin Romero. Franklin Romero, alias Carti. Así que, bueno, mis amigos, como le habíamos prometido, lo prometido es deuda. Aquí está Jochi Taveras con nosotros. Buenos días, Jochi. Buenos ¿Cómo días. A, ¿Cómo anda todo? Cuéntame. Buenos días, Amado. Buenos días, Francis. Buenos días. Y eh, A los demás aquí presentes, realmente lamentando el <risa> la fallecimiento de claro, nuestro hermano, Jesús sí. Pérez, quien fue mi coordinador en el MPD desde el año 68. 68, Delcio jugó todos los, los roles los roles en la sí. sociedad Franco Macorizana eh, un gran dirigente realmente todos lo conocían y da pena que hoy esté fuera de, de lo que es el ambiente bueno tu tema básicamente sí. además del tema político que también lo tiene pero tu tema es la liga campesina la, el deporte vigésimo sí. tercer torneo háblanos de eso vigésimo tercer torneo de la liga campesina torneo número 23 Sí, este domingo 12 será inaugurado esa versión la 23 eh, ambos torneo donde es un evento que el grupo RICET patrocina en toda su parte Qué bueno. le lleva deporte gratis al campo algo sin precedentes, conseguir un patrocinio de esa naturaleza. Así es. Ellos son los pioneros en darnos nuestras facilidades Luego compran lo, lo, los indios, luego los gigantes. En fin, se involucran en el deporte, donde el mismo Samir me decía a mí, Jochi, a los cuatro o cinco meses. Parece mentira que nosotros hemos sonado más de un año que en toda la historia del Grupo dice a través, de a través de deporte. Y así mismo es. Así es. Porque eh, los hicieron un grupo gris, sí. donde no colaboramos nada. Sí. Pero en fin, ese invitamos el pueblo. Bueno, lo que pasa es que evoluciona la empresa y, y los jóvenes le han inyectado energía en el, sí. esa energía pueblerina. Sí, sí sí además la humildad de ellos. Eh, Extraordinaria. Sí. Uh -huh. Debiera mucho que dicen tener dinero, bueno, acercarse y ver cómo ellos se comportan. Yo le puse a ellos San Samir. <risa> está bueno. Pues bien, eh, estoy invitando al pueblo y a todos los dirigentes que vayan a Julián Javier el próximo domingo a partir de la... ¿Cuántos equipos se van a enfrentar en ese torneo? 16 equipos ¿De qué comunidad? De todas las comunidades, de Génimo, Naranjo Dulce, La Yaguiza, Bijao, eh, Osto ¿El aguacate está ahí? No, pero está ahí Naranjo Dulce una pregunta. Hay posibilidad de que nosotros podamos recibir la información de los juegos para uno anunciarlo y decirlo. Hoy se van a enfrentar los equipos tales y tales. Claro. En el, sí. en el momento de los deportes podemos hacerlo. Sí, sí, sí, sí. Bueno, te agradeceríamos claro. la información. Le daríamos un calendario de los de juegos cada domingo, claro. donde las comunidades participantes eh, ahí se ¿Y qué verían. ¿Qué tiempo eh, eh, dura este torneo? Tres meses. Tres meses. Tres meses. Y van, meses. La, sede, la sede es aquí. La sede es siempre aquí mejorísimo. en Macorís. Sí, en Macorís. Pero no pero se, se juega, juega en los campos nada ajá, más. Es, eh, en los campos eh, se eh, juega nada más. Nada más. Porque el objetivo es llevarle la recreación, la diversión al campo, que hoy carecen de muchas diversiones. Y gracias a que logramos conseguir con el Grupo Luisé ese patrocinio, los campos cada año disfrutan de ese gran espectáculo sano. ¿Eso qué conlleva en, en logística? y Ellos hacen un patrocinio global de 400 mil pesos <coughs> todos okay. los años. Pero ahí compramos uniformes cada año, bola, arbitraje y todo lo consiguiente deporte gratis al campo. ¿Qué deporte gana que gana el prim los primeros lugares? El primer lugar oh. le damos un incentivo de 15 mil pesos 15, uh -huh. al equipo. Al equipo para hacerle su, su actividad. Luego la asociación, la liga, le hace la fiesta. Okay. Ajá. pues bien la otra actividad que tenemos prevista es las elecciones de la asociación Sobol, donde nosotros estamos llamando al pueblo, a los, los sobolitas a que se animen a hacer plancha para que hayan diversidad de, de cogencia para que los dirigentes dirijan el sobol en sus cuatro años que vienen. ¿Qué tiempo tienes tú Joche? Tengo 23 años, tengo en dirigiendo la asociación de fútbol. Sí, pero pero se, vamos, sean, se sean elecciones anteriormente. Sí, claro. Sí. Claro, eso es sagrado. Aquí tengo todo el procedimiento del, del proceso eleccionario. Nosotros no jugamos con eso. Eso para nosotros es sagrado. Primero la publicación. Dice el reglamento olímpico que hay que publicar 15 días antes los procesos. No publicamos dos meses antes, a través de periódico. Y tenemos aquí todo el procedimiento, el reglamento electoral, todo, para fines de que nadie quede. Suelto y con duda. En la asociación de Sobol no hay duda, ahí no hay nada que temer. Nosotros vamos a dejar una asociación orgada, orgada, donde eh, dejamos una asociación emocionalmente bien establecida con la participación de 58 equipos que participan el año pasado y realmente ahora mismo hicimos una inversión con los fondos que tenía en la asociación de Sobol de 600 mil pesos. ...en el ple de la Ligañeja, ...y en fin... ...dejamos a nivel del pueblo... ...una emoción estable... ...donde aquí no hay trauma... El, ...hemos recatado la credibilidad... ...que es lo más importante... en, un, en una entidad deportiva... ...recatar la credibilidad en el seno del pueblo... ...el software aquí... ...marca un antes y un después... Jochi, sí ...hay una amiga televidente... ...Adalgisa Reynoso... ...en Sánchez Duarte... ...que dirige una pregunta especialmente para ti... Y te pide, ¿qué tú piensas que se puede hacer con relación a la cancha del ensanche Duarte? Ah, sí, ya sí. que la juventud quiere practicar basquetbol. La cancha de Duarte es una cancha del pueblo y para el pueblo. El problema es que ha faltado coordinación y que nuestros hermanos Teñito Ten entiendan que también los demás tienen derecho a la participación y a la recreación y a la diversión. Por ende, yo le, llamo, le hago un llamado a mi hermano Toñito Ten para que entienda que realmente no puede eliminar o suspender o evitar que esa niñez, esa juventud vaya a recrearse a esa cancha que es del pueblo. Eh, esa cancha, Martuñito la está manejando, pero se ha, se ha hecho una, una, una ilusión de, de creerse que esa cancha es de él. Y el quien construye o hace algo en, en terreno ajeno pierde derecho, de acuerdo a lo que dicen los abogados. Pierde su derecho. Por ende, yo entiendo que las comunidades, las pangolas y los demás barrios aledaños eh, coordinen una, una programación, un calendario de actividades para que todos practiquen ahí, en esa cancha, que es del pueblo y para el pueblo. Bueno, Josh, y ¿reiterar la actividad de este fin de semana? Sí, ya un llamado, les hemos llamado a todos los dirigentes del campo a las autoridades a los deportistas que el próximo domingo eh, es la actividad inaugural a partir de qué hora va a ser? de las 10 de la mañana a partir de las 10 en el estado sí señor Bien, así es que habrá invitamos. un desfile, me imagino, no, sí, es un de, imagino sí, de, de los equipos participantes. ¿Cómo no? Perfecto. Sí, sí. Así es que gracias a y Ya ustedes saben, los políticos. Los sí, políticos, sí, los políticos, que vayan, vayan los políticos. Para, sí, van para van a que sea su, su promoción. Que eso es el deporte, lo único chin puro que queda en este país. Así que permite es. que convergamos todos, no importa la ideología que sustentemos Así mismo es. Correcto. Bueno, realizarán el torneo 23, vigésimo tercero de la Liga Campesina. Así es que gracias a Jochi Taveras por eh, darnos la información y venir hasta el programa con esos fines. Ah, bueno, vamos a ver qué hay de WhatsApp.